Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. En el anterior vimos cómo quitar el Agrupar por que normalmente viene agrupado por fechas, para todas las carpetas además de eso también cómo configurar el orden y lo que es la, el tipo de vista para todos los tipos de, de carpetas pero claro había que hacerlo cinco veces una para los vídeos otra para la música otra para las imágenes otra para los documentos y otra para el resto de tipos de carpetas que están relacionadas con los anteriores tipos ahora vamos a ver otro método que es mucho más rápido porque lo podemos hacer para todas las carpetas independientemente del tipo que sean eso sí vamos a tener que descargar un archivo que es gratuito que ocupa muy poco un mega lo podemos descargar desde esta página no tiene virus y es muy fácil de usar vamos a darle a download alt y la a descargar no tarda nada puesto que como he dicho es un mega como es un 3 tenemos que pulsar con el botón derecho y extraer todo extraer Hay que hacer doble clic para entrar a la carpeta y luego doble clic en el exe. Le damos a Ejecutar. Entonces aquí en Global podemos ajustar el tipo de vista. Podemos poner que se va por detalles, por lista, mosaicos, contenido o por icono. Ahora bien, si entramos a Columna, pulsando sobre este primer botón, que es el de Agrupar por, se nos va a abrir aquí la posibilidad de elegir por qué queremos agrupar. Ahora mismo está por ubicación de archivo, puedo poner por nombre o por cualquier clasificación de las que vemos aquí, que son prácticamente todas. Pero si no queremos, le damos ahí otra vez hasta que se quede con la X. Aquí podemos también elegir las columnas que vamos a ver. Podemos marcar aquí por qué motivo van a ser ordenados los elementos. Por ejemplo, así sería por fecha de modificación. Vamos a ir a la flechita para volver. Aquí viene la configuración que he elegido. Por ejemplo, agrupar por y ninguno. Y toda esta configuración se vería aplicada directamente a todas las carpetas. Ahora puedo establecer una configuración diferente para otro tipo de archivos, Por ejemplo, para documentos. Solamente debo de marcar la casilla de heredar. Y ya me deja escoger una configuración de vista, ordenación y agrupación específica para los documentos. Yo lo quiero todo igual, así que voy a marcar esta casilla. Aquí tenemos para clasificar por muchos tipos o clases de archivos. O de carpeta mejor dicho para que toda esta configuración sea efectiva ya aplica los cambios y quedarle a enviar se va a abrir ahí una ventana de PowerShell nos va a decir si la operación está completa luego se reiniciará el prado de archivos y tendremos ya la configuración nuestro Wood si quieren hacer esto con el método anterior pues en la descripción dejaré el vídeo ese el enlace a ese vídeo si quieres restablecer la vista a los valores predeterminados, simplemente tenéis que volver a abrir esta aplicación. Marcamos esta casilla y le damos a enviar. Bueno, pues esto es todo. Apoyadme con un like. Un saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Muchas gracias.